Saludos, soy Israel Banguera. En esta hora eh, les voy a mostrar cómo hacer para duplicar una capa en Illustrator. Eh, ustedes saben que yo no ando con tanto rodeo y voy a lo que es de una vez. Entonces yo quiero duplicar esta capa sin que se me, eh, se me muevan los elementos ni que se me corran. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero duplicar esta capa porque después voy a modificarla para que mire hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces esta capa, ¿no? sin necesidad de seleccionar y e ir los corriendo los elementos, no, no es necesario eso vamos a pasarlo tal cual como está aquí, mira así como está aquí va, va a pasar, se va a, la vamos a duplicar, entonces vamos a presionar la tecla ALT -T, que está al lado izquierdo, no altera que está al lado derecho de, del, del, del, del espaciador de la tecla espaciadora, no ALT -T, que está al lado izquierdo igual usted ahí presionan y dan clic izquierdo y una vez y, y mueven hacia miren que, que, que cuando tengo sostengo clic ahí eh, salió un signo más luego suelto arte no no no suelto eh, perdón igual soltarte pero no pasa nada eh, solte, otra vez tomo arte suelto eh, clic izquierdo y ahí ya miren miren que esta es la misma que esta y si cierro esta hacer a cerrar las dos esta fue la que clone y miren que va a salir lo mismo Cierro esta y miren que solo presionan ALT, clic izquierdo y luego sueltan clic izquierdo cuando ya eh, le salga el signo más hacia donde la quieran correr, sueltan clic izquierdo y luego ALT. Miren que es la misma y eso ha sido todo por hoy, y no, eh, espero que me hayan entendido y chao.